Y qué lo que mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper, súper bien en el video de hoy. Les vengo a traer un nuevo archivo macro, regedit para cuentas principales. Pero también les vengo a dar un aviso, que es que ya tengo regedit de venta para celulares, menú para celulares y archivos, eh, bueno, archivos, unos paneles para PC, gente. Y como pueden ver aquí de una vez, este es el panel para PC. Este es el panel para PC, pero es como si fuera el archivo para celular. También lo único que sin antena en la PC. Y miren, gente, eh, <coughs> esto nada más hay que sube un poco la mira y ya gente van a estar pegando. Y ustedes saben durísimo así. Sin mucho bulto ni bla bla bla gente. Para cuenta principal 100% seguro anti van anti lista negra gente lo mejor de todo. Tanto para celular como para PC, el DPC trae antena, eh, hay una W, este es el DPC que yo estoy usando. Pero le una demostración de cómo es el de celular más o menos. Este es el DPC gente que viene con todo, con todo así. Usted va a ser imparable, gente. Con AW puede dar a la cabeza y todo. Anti-Iván y anti-lista negra, gente. Como lo estoy diciendo, sin mucho bulto, sin bla, bla, bla. El de PC tiene 100% no recall. El de celular solamente tiene un 80, creo, no sé, 70% por ahí, gente. Miren. Esto eh, es una vaina, otro level, otro level, 100% seguro. Para que vean cómo opera es, este panel, pues es lo mismo, casi que el archivo el celular. Lo único que el archivo del celular es iVot, no y eso. Va a montar a un lobo solitario de una vez, para que me vengan jugando ahí. Y ustedes decidan si quieren comprar o no quieran comprar. El archivo que lo voy a traer estaré en la descripción sin contraseña. Eh, se peguen la data. Ya ustedes saben, no hay que hablar mucho. Eh, estará sin acortador también, gente. Pero ya saben, lo que quieran comprarme esto, el link eh, de, de contactarme estará en, en el comentario fijado junto al archivo que les traje hoy. También, ya ustedes saben. Vamos aquí, vamos a ganar esto rápido. A la bestia. Vamos a ganar esto rápido y necesito posicionarme en el top global de Lobo Solitario. Me falta poquito, ya tengo. Soy heroico 6 estrellas y es heroico 19 estrellas, tiene que ser o 20. Si me quieren acompañar subí este voy a estar siendo directo en mi Instagram. Dice que mi gente van mi TikTok. Ahí ustedes van. Y jugamos un rato ahí. Jugamos para el de pvp eh, Subimos un rato en DECL, en VR. Normal. Porque el DPC también trae VIPAS para aparecer como celular. Y jugar como celular. Estamos aquí ya mi gente. Vamos uno a una. Eh, quiero ganar esto. Y ya ahí pues. Para que ustedes vean cómo pega, para que compren, para que peguen cómodo, mi Dios, como vio como escriben el diablo. Hayato, a mí se llama eso. La gente, vamos a esperar que pase la partida, porque como yo dije, le voy a terminar la partida, para que ustedes vean que yo voy a ganar la partida, que casi un poco más, tú sabes. Pero yo normal, yo tranquilo, estoy nervioso. Míralo ahí. Ya le dimos a ese. Ojalá. Ay, conchale. Ay, conchale. Se fue ese con doble doble. Está dando el pecho porque está en movimiento. El aimbot de PC, pues, mm, para que se, bueno, con AW. Para que se pueda dar la cabeza, tiene que quedarse un milisegundo para nada más. Un milisegundo, pero el vato estaba corriendo aparte de que estaba de espalda. Así no se puede. Vamos a esto. Eh, ya está 2 a 2. Yo sé que va a ganar. ¿Por qué? Porque hice mi pro con mi archivo de Black X. Lo mejor es en venta de mon menú, de paneles para PC. Y de archivo para celulares, eh, gente. Sin mucho bulto, ni bla, bla, bla. Vamos a esto. Tóquete, Tóquete, tóquete. Ahora sí, me volví sano yo. Se este fue eso. Estoy así, eh. Estoy así, eh. Ya no voy a las cinco rondas sin mucho bulto, ni bla, bla, bla. Como digo yo. No fue más esto de una vez. Estoy aquí, me lo muevo en sano, pues y que quedo, que yo sí, para no perdonar. Paso un bulto por lo menos. Ok. Está ahí atrás. Y lo mandamos y lo hacemos así. Porque ustedes vean, gente, que esto es 100% operativo, sin van, sin black leak, sin vista negra. No hay que hacer ni mucho bulto ni bla bla bla. Ya ustedes saben, si quieren comprar, me pueden escribir a mi Instagram, me pueden contactar por WhatsApp en el link que lo voy a dejar en mi comentario fijado. Eh, junto con el archivo ahí. Mira eso, mira eso. Es corriendo, ve a correr que yo lo pongo. Para ustedes ver, gente, si esto en verdad sirve, mira. Mira cómo que está ese. Está corriendo. Y porque me le va a dejar pesar y gano. Y pues nada gente espero que les haya gustado. Si quieren comprar cualquier cosa. Eh, en el comentario fijado. Va a estar el archivo. Y abajo el link donde me pueden contactar. Espero que les haya gustado. Así que dejen su like. Comparte con tus amigos. Y si quiere comprar, pues, eh a mi gozada o a mi Instagram. Hasta la próxima.